Bueno, notable con el tiempo. Vamos a hacer entonces, eh, nos quedamos con las ganas del pronome, vamos a hacer sonar sobre el final. Les pido a los presentadores que no se vayan. Vengan, vengan, vengan los cinco acá arriba y hacemos la sesión de preguntas. Eh, y les pido también a quienes tengan consultas, de paso sacamos una foto acá arriba con los presentadores. Eh, a quienes tengan preguntas que vayan yendo al micrófono. Yo he dicho, tengo algunas que fui anotando. Bueno, resultaron sumamente interesantes en estas charlas todas. Eh, sí. A mí. Você e viu um Uh, <risa> entonces Jorge, eso te sale muy bien Jorge, sale el eso se sí, hace sí, muy bien Bueno, no sé si tenemos preguntas de la no sé si preguntas de sala Preguntas de preguntas, la preguntas. Preguntas sala A ver, Lía, ¿qué le vas a preguntar? Lía, pregunta? ah, Tenemos una Lía tenemos, ¿Tenemos una Quiero que Lina, se identifiquen chilesas, y que digan a quién dirigen la pregunta e sale para que é a mi nombre es Lía. No, no, mi Eli, yo no es tanto una pregunta, sino un comentario, un comentario, porque quería unir eh, tres presentaciones que se han hecho el panel, si el comentario de Carlos Flores y Mayred. de Mayret. Hablando de los ISPs, bueno, en el ecosistema de Internet todos somos un ASN, no? Indiferente, más allá de lo que haya detrás de eso. Y Carlos dijo algo muy cierto. Utilizan su ASN. Efectivamente, si que así tengan su proveedor de crédito o su proveedor de de, de salida que, internacional, pues, o, utilicen sí, su Glenn ASN, porque pues, a qué exceso de que algunos están utilizando el ASN de su proveedor y no permiten hacer, y no hacer la, la, la certificación de manes. Uh, porque están, están, no están generando sus boas, algo porque el que te está publicando los IPs no puede hacer no esa certificación. Hacer esa certificación. es una autoridad de los ANCN. Entonces, simplemente uniendo todas esas buenas recomendaciones, eh, solamente Gracias, Lía. Creo que tenemos otra. Gustavo. Jorge no me deja hablar. Eh, no, no sé el nombre del chico que habló de MQTT, Gustavo Huerta, pero presentate, Gustavo. Yo te Gustavo, enozco, pero... Gustavo Mercado, de la UTM de Mendoza Argentina, en Mendoza, Argentina, y también eh, coacher del co de IOT, de grupo de Buena, Muy buena la aplicación. Muy buena la aplicación. Uh, uh, me gustó mucho. MQTT, si bien es, se está usando mucho ¿no? actualmente para ponerlo en, en contexto pues, es un, un protocolo muy viejo eh, se inventó allá por los me años me 2000 por IBM che, para hacer monitoreo de de, para de, IBM, de, para de petróleo, para de para petróleo, para Alemania. Usted, de petróleo en Alemania luego se adoptó y se, se volvió, a, y se, se volvió a, a, eh, la pregunta es, eh, la pregunta eh, es si bien MQTT eh, no es un protocolo muy cómodo, muy ágil, muy fácil de programar, hay mucha librería no sé si vos tomaste en cuenta también otros protocolos vos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 bueno, gracias por bueno, la pregunta. Eh, la, la verdad pregunta que en este uso en particular eh, nosotros tomamos cívico, varias consideraciones en cuenta a la hora de seleccionar el protocolo. protocolo eh, muchas de ellas, el, el ancho de banda, digamos, la, en, de de la información de la que nosotros necesitamos captar, esto, eh, captar todos, nuestros sensores, y todos nuestros sensores, porque lo que nosotros estamos haciendo es un arreglo de, de sensores, de acelerómetros. Bajo, entonces de vamos a tener que estar realizando cuatro acelerómetros que tal vez son triaxiales que necesitamos sensar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 Nosotros decidimos por MQTT, Nosotros por la, la fiabilidad MQTT, que tiene a través de la, de la por ICP, la interconexión por ESP y aparte por el tema de costos, como, como, como no, todo, esos integrados, digamos, los integrados que ocupan para hacer la conexión interna en el microcontrolador son, son muy baratos ¿no? en el mercado nacional. Así, el mercado por, nacional. Así, por, por eso también que con esa solución. Muchas gracias barra 56. Se puede barra 48. entregar barra 48? Hola, hola, hola para el para el prefix de delegation, el prefix de delegation. ¿Sí? ¿Sí? sí se puede. Sí, la longitud de prefijo no, es que querés, obviamente que quer. partiendo de la recomendación de 56, 48 obviamente 46, 49, le va a dar una flexibilidad dar una un poco mejor para documentación, para documentación quizás documentación. y también para entregar para clientes para corporativos. Clientes o entonces, corporativos, entonces puede crear un otro perfil un solamente perfil para los corporativos y ahí le hacemos un perfil que deriva 48. Bueno, si no hay más de la sala, yo tengo una que me había quedado en el tintero para Carlos. Carlos. No. Me, me resultaron sumamente interesantes los números que mostraste. Creo, creo que a el todo el mundo se vi gente sacando fotos de esos números que fueron súper interesantes. Esos, ¿Podés de esos comentar esos algo de, los de, los de qué infraestructura, de infraestructura de usan para medir ese tráfico? Porque medir el tráfico en ese volumen es un problema bastante complejo. Como decía Douglas, poniendo las de ellas como se dice en portugués, Depende del tamaño de la se utilizan diferentes, eh, infraestructuras. Se usa un por diferentes ejemplo, infraestructuras, por en ejemplo, en iXP, el, P, P, el, PMSCP el PMSCP es una herramienta que P, es muy utilizada es muy usada, eh, y se han hecho diferentes desarrollos en Grafana y con Python. Y lo que hace, se hace básicamente que hace es que se, se coloca un, con un, colector inline, un, en una, en un colector online en Linux y recolectan todos los datos, y de, ya sea de NetFlow, IPFIX, on stream, de, IPvix, depende del enrutador que tengas. Que eh, hay una restricción eh, respecto a los microtips y si es que las herramientas, y grandes, herramientas grandes como tau como x de árbol, el, árbol, o como Kenti eh, no tienen compatibilidad no con no microtips. entonces eso ha abierto espacio para tener herramientas para proveedores pequeños como en Brasil Cuatro, en Brasil, que y, que en grandes, y en el caso de las eh, operadoras grandes, que utilizan mayores, eh, a hacer, eh, si, de, soltero, la a a de implementar, a implementar, a implementar sistemas de recolección de, de, de flow por de ejemplo, estamos midiendo 5.7 teras de tráfico en, tráfico en proveedores que están en toda la región, toda región. Eh, y en ese caso en ese utilizamos caso Arbor, Arbor, o Kentik. o Kentik. y esas, herramientas, y esas tienen herramientas tienen un valor adicional es que, eh, que pueden ayudar con el DNS no con los certificados con entonces certificados. el nivel de, entonces, de nivel de granularidad de lo que de puedes ver en la herramienta es, herramienta es muy diferente es a lo que, que tiene en un operador pequeño entonces depende del tamaño del operador, puedes utilizar las cosas entonces, vas obteniendo va más granularidad no, Excelente, muchas gracias. Tenemos Excelente, una última, de la, más una pregunta, la última de la sala. Rika Vega Esta de la CNOC. Esta pregunta va, va para, y y pregunta para Máximo. Eh, no, Massimo, en, en máximo, en la plataforma en Packet plataforma, no, estás Packet monitoreando vis, el sistema, autónomo y, y el sistema autónomo y solo recibes las notificaciones cuando sucede algún evento. ¿Tienen pensado en la plataforma? plataforma, desarrollar algún espacio donde se guarde la información, algún historial estadística de los reportes que han llegado, de los incidentes o temas que ha, que ha venido monitoreando.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 Cosas más específicas tools tools para enriquecer to, uh, oferecer uh, so dados y ofrecer yes. más. datos y uh, Also including La uh, respuesta sería uh, sí, también incluir datos históricos. Okay? Bueno, creo que bueno, llegamos al final del uh, tiempo que teníamos. Que ya eh, ya gracias a todos por un recuperar que un poco obrigado, el atraso. muy buenas. Jorge creo que tiene un anuncio. anuncio. No, no, no, tengo una pregunta. Ah, bueno, tengo pregunta de Jorge. Adelante, Jorge. No puedo preguntar. Sí, sí, puede. Sí, puede. Sí, puede. Esta pregunta pode, sí, es para pode. máximo. Para máximo. Eh, eh, según la, la plataforma, de eh, con plataforma que solamente mostrou, se necesita poner el número de AS para AS empezar a recibir para las notificaciones. A notificaciones. ¿Hay algún, ¿Hay algún de mecanismo de autenticación asociado a esto asociado para que quien para reciba que las que notificaciones, notificaciones y tome acciones sea realmente el dueño de AS? so thanks for, uh, for uh, the data that we use uh, in packages are uh, ripe risk and route views. those data are public already. so whoever can already see e que a é: está fazendo BGP, que está fazendo BGP, a partir BGP, já fazendo BGP, BGP, so, so a você is, It doesn't uh, charge anything for the no monitoring. Uh, basically, uh, what we are doing at the moment is that if we see users that they start monitoring uh, various IS, uh, that they are like, the I don't know, Google, estão, Cloud, é, we understand that they are not monitoring their own IS, e and there is a, a system to uh, my ask my them own own for own identification. Own identification. So it is at the moment manual. When, when we suspect that somebody is doing random monitoring, then we ask, look, you are using resources for things. Usando recursos para coisas que possivelmente não são as que nos interessam e você deveria parar. Bom, bueno, agora sim, sí, espero que. <risos> no, ah. sí. Última, última e no, bem breve, por favor. Bem breve, breve por favor. Uh, this question is for Massimo uh, I'm from Paraguay. Paraguay. I using uh, your tool for <inaudible> two days to monitor my <inaudible> eyes, and, but still, <inaudible> I didn't receive <inaudible> Maybe it's <inaudible> nothing happened, or that means I have <inaudible> something wrong. No, it means that you are one of the lucky ones that uh, uh, nothing is wrong. So you have to check that you enable <inaudible> all the monitoring. I mean, I don't know what monitoring you enable. Si se activó, todo y no recibes uh, nada, o que estás completamente offline está y no has nada, pero no está funcionando que no está funcionando bien, o que no no está